¿Sabes qué es el diseño social? Es diseñar productos con los artesanos para y por ellos. Es desarrollar productos respetando la cultura, la identidad y las tradiciones. Es trabajar con los artesanos para generar empleo en el sector. Apasionate! Tírate y transforma. llena de diseño para la artesanía.